Este proyecto que pretende convertir a la provincia de Pontevedra en una provincia que sea capaz de responder a los nuevos retos a través de la innovación y crear esa relación público-privada en que hay multitud de empresas que tienen un altísimo conocimiento tecnológico, también las universidades, junto a los retos que como administración nos planteamos fuéramos capaces de ir dando respuestas innovadoras que nos permitan avanzar y convertirnos en una referencia ¿no? que sea capaz de dar respuesta a esos nuevos retos quiero recordar que pusimos en marcha este programa en julio del año pasado del 22 que nuestro objetivo era apostar por esa innovación y por tener soluciones de vanguardia para seis retos que habíamos delimitado como que eran fundamentales para la Diputación de Pontevedra, la digitalización del ciclo urbano del agua, la gestión de residuos y la economía circular, la gestión integral de infraestructuras provinciales, la digitalización de la administración ...pública provincial, programas sociales también y de empleo y también el Museo de Pontevedra que lo queremos convertir en un museo del siglo XXI. La verdad es que la respuesta fue muy satisfactoria. Hemos tenido 72 propuestas presentadas por 42 empresas, tanto gallegas como del Estado, particularmente gallegas, lo que también lo tengo que decir... Nos agrada muy particularmente, ¿no? O nuestro pueblo necesita, ¿no? Estar a la vanguardia y tener empresas innovadoras y ciertamente la gran mayoría de las propuestas nacen de nuestra propia comunidad y eso nos hace ser optimistas, además de sentirnos felices porque somos muy conscientes de que tenemos a gente muy, muy, muy talentosa y con mucho conocimiento, además, ¿no? No estaba mal comenzar el lunes presumiendo un poco, ¿no?, de lo, de lo que somos y también las universidades, ¿no? que también han participado en todo, este, en todo este proyecto. Queríamos hacer este balance de lo que ha significado, porque, repito, hemos tenido propuestas para cada uno de los retos que nos, plantea, que nos planteamos, nos ha permitido, además, todo este trabajo conjunto realizado, presentar el primer proyecto para el PERTE del agua, que hemos presentado un proyecto para la digitalización de los 23 ayuntamientos de esta provincia, que tienen menos de 5.000 habitantes, un proyecto de 11 millones de de euros, yo voy a mi aire y el PowerPoint va al suyo, pero esto es habitual en mí, o sea que gracias a quien prepara los PowerPoint, pero luego esto es así. Pues hemos presentado ese proyecto, un proyecto de 11, 11 millones y se presupone que en este trimestre… Bueno, ese trimestre está acabando ya, creo que seguramente será para el siguiente. Se va a convocar un segundo perte y también queremos ahí presentar un proyecto para el resto de los concellos de menos de 50.000 habitantes. ¿no? Y también eh, nos vamos a presentar a un proyecto. Eh, que nosotros denominábamos, como recordaréis, Depo Innova, que es la compra, es la compra innovadora ¿no? de productos innovadores por 5 millones de euros. Pero también analizando todas las propuestas que nos han llegado y nuestros retos, fuimos conscientes de que tenemos que profundizar en alguno de esos retos ¿no? y que tenemos que volver a abrir una segunda. Consulta, porque ciertamente quiero que sepáis que vamos muy en serio, que esto es algo que comenzamos en julio del año pasado, que ha tenido grandes resultados, que estamos muy satisfechas y satisfechos, que hemos analizado muy seriamente todo lo que se nos ha propuesto, que muchos de los proyectos presentados se convierten ya en iniciativas, pero que los hemos analizado en profundidad y que hemos visto que hay que seguir profundizando en alguno de ellos y por eso también el objetivo de este acto de hoy es abrir esa segunda convocatoria. ¿no? Por lo tanto, ser capaz, capaces de responder a estas cuestiones que considero que son Fundamentales que son el presente ¿no? y que las administraciones hemos de estar ahí trabajando ¿no? con las empresas innovadoras y con el conocimiento. En primer lugar, agradecer que estéis aquí en este acto de presentación de Depo Innova. Como dijo la presidenta, esto es un reto para la Diputación de Pontevedra porque está formado por seis retos, ¿no? que es a lo que nosotros queremos llegar, en los distintos servicios y departamentos que nos trasladan las necesidades que tenemos y que queremos suplir con esta innovación, con esos productos nuevos. Eh, como dijo la presidenta, estamos muy contentos con los resultados obtenidos, pero sí que nos hemos dado cuenta de que es necesario profundizar un poquito más para llegar realmente a las necesidades y ir un poquito más hasta la máxima eh, opción y, y el máximo exponente que podemos llegar de cada uno de esos retos que queremos después presentar dentro de la compra pública innovadora cuando se haga la convocatoria. A continuación, Susana Fernández, directora del Servicio de Proyectos Europeos, va a hacer un resumen de cada uno de los retos que hemos abierto y de cuáles fueron las ofertas y las propuestas que hemos recibido y que es un poco pues, lo que queremos conseguir a mayores con esa segunda apertura. Y después eh, Manuel Varela eh, nos eh, indicará cuáles son los pasos que vamos a seguir para abrir esa segunda opción, esa segunda eh, está llegando gente todavía. Esa segunda vuelta para profundizar y conseguir que los retos, cada uno de esos seis retos, esté mejor definido y, y cualificado. ¿Quieres? Gracias. Bueno, nada, vamos a empezar repasando cada uno de los retos que teníamos, por ver un poco lo que buscábamos y a raíz de la consulta preliminar al mercado, pues los desarrollos tecnológicos o las soluciones que nos gustaría adquirir. Y también vamos a ver cómo la mayoría de ellas, pues, aunque han estado muy bien y responden a nuestras necesidades para que sea financiable en la línea del fomento de innovación a la demanda pues vamos a tener que, que bajar el TRL e incrementar el, el grado de, de innovación. Bien, el primer reto, el reto de digitalización del ciclo del agua. Y aquí, como ya explicó la presidenta, nosotros lo que hicimos fue lanzar esta consulta preliminar al mercado para dotarnos de ideas para después ir a la convocatoria de, del PERTE del agua, a la primera convocatoria. Entonces, Estructuramos nuestra consulta pues, siguiendo un poco eh, las actuaciones y la tipología de, de actuaciones que marcaba la convocatoria del PERTE del agua. ¿Qué buscábamos aquí? Pues soluciones competitivas y adaptadas a la realidad de la provincia, sobre todo a los municipios más pequeños, porque de hecho el el proyecto que hemos presentado, lo, lo hemos presentado para, los municipios de menos de, para todos los municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes y que nos permitiera mejorar la gestión del ciclo del agua en estos núcleos de, de menor población y de gran dis, eh, dispersión de la misma. Queríamos mejorar y optimizar mediante la digitalización el ciclo del agua en su conjunto o solo en algunas fases o elementos concretos del mismo, dependiendo un poco también ya de la infraestructura que, que tuviesen los municipios en los que íbamos a actuar y también queríamos una solución que al mismo tiempo que cubriera varios núcleos poblacionales pues fuese implementada de forma independiente en cada uno de los, de los municipios que participaron en, en, esta, en este proyecto y sobre todo estábamos buscando soluciones que fueran escalables y despegables a, a, al conjunto de los núcleos urbanos de menor tamaño de la provincia. Y como ha dicho la presidenta, con estas soluciones, pues iremos a esta segunda convocatoria de, del PERTE del agua también. En cuanto a las actuaciones, que como he dicho, seguía un poco las actuaciones que figuraban en el PERTE del agua, pues en cuanto a las actuaciones tipo A, de elaboración de estrategias, planes y proyectos para promover la digitalización del ciclo del agua urbana, pues aquí lo que presentamos finalmente fue el uso de dispositivos móviles en campo que nos permitieran la captura de información, digitalización de esta información de manera simultánea y todo ello a través de un sistema de información de, eh, geográfica. En cuanto a las intervenciones específicas en materia de captación, abastecimiento, saneamiento, depuración y vertidos, pues en abastecimiento Dispositivos en depósitos como sensores, actuadores y autómatas que recojan y envían de manera centralizada todos los datos, caudalímetros de entrada y salida, panel de regulación de los parámetros de la calidad del agua, etcétera, etcétera, así como también sistemas de telelectura en los puntos de, de consumo. En cuanto a la red de saneamiento, limímetros, caudalímetros, sistemas para de, de toma de muestras automáticas, sondas o biosensores que permitan monitorizar en continuo la red de colectores, alivios o la calidad del agua en el punto de vertido. Después también previmos aquí eh, toda una serie de herramientas de automatización de la captura de datos y actuación remota basadas en tecnologías de la información del IoT o de de internet de las, de las cosas de bajo rendimiento, Lora, que empleen redes móviles y sobre todo que necesiten un consumo de, de datos mínimos. Y también toda una serie de herramientas que nos permitan la monitorización de la red para la reducción de las pérdidas de, de agua no potable. No menos importante también que nos permita también la activación de alarmas, detección temprana de fugas, etcétera, etcétera. Y en lo, que respecta a las en lo que respecta a las actuaciones tipo C, de, de contar con esta plataforma o con un sistema de información eh, integrado, pues esta plataforma estará basada en un software libre o de código abierto, con sistemas de posicionamiento inventariado con los sistemas GIS, sistemas de alerta que permitan anticiparse a cualquier problema la aplicación o aplicaciones que sean escalables y que permitan la, la interconexión con otros sistemas eh, existentes y sobre todo aplicaciones que nos proporcionen todos los elementos necesarios para su funcionamiento, licencias, softwares, servidores, almacenamiento, etcétera etcétera Y como explicó la presidenta, Hemos presentado este primer PERTE y vamos a, ahora mismo, en cuanto salga la segunda convocatoria del PERTE, pues presentaremos un segundo PERTE para los, el resto de los ayuntamientos de la provincia. Bien, el segundo reto que teníamos era el de gestión de residuos y economía circular. Bien, y aquí estábamos buscando… Y aquí estábamos buscando la implementación de tecnologías innovadoras en el proceso de recogida y separación de residuos. Y aquí estamos marcados sobre todo por la, por la, ley, 7 de, por la ley barra 7 2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados que por un lado establece incrementar los objetivos de prevención para la reutilización y reciclaje de los residuos municipales y por otro lado, establece ya la obligatoriedad de nuevas recogidas separadas, entre otras, para eh, bioresiduos, residuos textiles y residuos domésticos peligrosos. Y también esperamos, de una manera ya más colateral... Con este reto, pues también continuar avanzando en la economía verde y promoviendo pues, nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la economía circular y la creación de empleos asociados a estas oportunidades de, de negocio. Bien, aquí lo que estábamos buscando eran soluciones que nos permitieran eh, realizar una recogida separada ...de los residuos que nos permitieran maximizar... ...la calidad de los residuos en origen... ...sobre todo de papel, cartón, envases ligeros... ...bioresiduos, textiles... ...residuos domésticos peligrosos... ...conocer también el nivel de, de llenado... Con un, ...con un alto grado de, de validez... ...de los diferentes contenedores de los residuos... ...diseñar eh, autónomamente... ...las rutas más eficientes para la recogida... Y, muy importante, que nos permitan conocer la calidad y la cantidad de los residuos en origen. Para ya después, con un mayor eh, nivel de precisión, conocer las, las soluciones disponibles para el tratamiento de los mismos. Y, sobre todo, también lo que estábamos buscando eran soluciones que pudieran implementarse de manera descentralizada y a escala no, local. No, en, no estábamos pensando en, en soluciones que... ...requiriesen el tratamiento en, en grandes plantas. Bien, lo que nos ha gustado de todas las propuestas que hemos recibido... ...y por lo que queremos apostar... ...es por una plataforma de digitalización... ...que nos permita el seguimiento, control y vigilancia... ...de la recogida y separación de los residuos... ...de manera que aseguremos esa calidad... ...el máximo de calidad de los, de los mismos... Y para eso este sistema eh, lo, lo hemos enfocado como en tres grandes bloques. Un bloque de recogida de datos y de auditoría de residuos, que a través, que permita la captura de datos y características de los residuos producidos y, y la calidad de los mismos. Y la tecnología que, que podemos emplear para, para esto serían algoritmos de inteligencia artificial para el control de la calidad, tanto de forma presencial como, como en remoto sensórica para facilitar la inspección remota y así evitar desplazamientos y también una plataforma para almacenar de forma segura los resultados obtenidos y garantizar así una gestión óptima de los mismos. El segundo bloque estaría dedicado al... uy. Es que va un poco lento. El segundo bloque estaría dedicado a un soporte de información, es decir, que con los datos, recoge y complementa los datos que hemos obtenido en el bloque anterior y nos, hace, nos permite acceder a toda esa información y a su posterior exportación y tratamiento. Así crearíamos una arquitectura donde se van a depositar todos esos datos electrónicos y evidentemente es una arquitectura que debe ser capaz de soportar un gran volumen de información y de datos. También contaríamos con un, una interfaz para integrarse con otros sistemas, como puede ser nuestra plataforma tributaria del ORAL, otras herramientas de Business Intelligence o otros software de residuos. Y después también contaría con una pata de Business Intelligence para organizar el flujo de datos y, y generar informes pues mediante técnicas de inteligencia artificial y regresión numérica. Con el objetivo también ya no solo de conocer, sino de predecir el volumen de residuos y de incidentes en la elaboración automática de la vigilancia medioambiental. Y después tendríamos otro bloque que sería ya más de interconexión e inter, interactivo con los usuarios y para que los usuarios de esa plataforma pudieran consultar el grado de cumplimiento de los servicios de recogida y separación. Y un poco registrar también las operaciones de recogida que, que se hayan realizado y eso, y permita a los usuarios de la diputación y a otros eh, responsables conocer y acceder a esta información de una manera amable y fácil. Bien. Llegados hasta aquí, eh, esta parte que os he contado nos ha gustado mucho y es la parte esta de la plataforma de la gestión del sistema de recogida y separación, pero para que sea elegible en la línea del fomento de la innovación a la demanda y para cerrar el círculo de la economía circular, pues necesitamos también asegurar no solo eh, esta plataforma de gestión de los residuos, sino también que alguno de los residuos, podamos cerrar su ciclo, Es decir, necesitamos identificar un residuo para promover su, su revalorización y entrada una vez más en, el, en la cadena de, de valor. Y para ello vamos a abrir una segunda fase hasta consulta preliminar al mercado para asegurar esa parte de revalorización de uno de los residuos. Aquí os dejamos unos ejemplos de... Estamos pensando en varios ejemplos de residuos, por el momento estamos pensando en un residuo como el aceite, pero es algo que estamos valorando. Entonces aquí el resumen va a ser que aparte de esta plataforma abriremos la consulta preliminar al mercado en una segunda vuelta para tratar de trabajar en la revalorización de al menos uno, uno de los residuos. Bueno, El tercer reto era el de gestión integral de infraestructuras provinciales y aquí un poco lo que queríamos hacer desde la, desde la capacidad que tiene la, la Diputación y desde sus 1700 kilómetros de carreteras, un poco por un lado queríamos contar con un sistema de, de gestión de las redes viarias para poder ofrecer un servicio a la ciudadanía mejor y por otro lado también eh, queríamos eh, adoptar ese papel de entidad tractora, una administración tractora y, y, y apostar por firmes ecosostenibles. Aquí teníamos dos retos. En relación al, <coughs> al reto de gestión de la red viaria, pues lo que queríamos, eh, planteábamos una plataforma que nos permitiera supervisar el estado de la red viaria en tiempo real y que estuviera fundamentada en sistemas de información geográfica, que fuese un dispositivo manejable que pudiésemos poner a bordo de, de nuestros vehículos o, o de vehículos para esa toma de imágenes y, y de datos. que este dispositivo fuese capaz de y la plataforma fuesen capaz de detectar y clasificar las anomalías en la red viaria, a través de la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, que también fuese capaz de generar eh, alertas de las anomalías que se detecten y, y priorizar un poco cuáles son los tramos de, de actuación que deberían ser prioritarias en la, en la red viaria y también la, aplicar tecnologías de Big Data con el objetivo también de realizar estudios preventivos sobre la red, es decir, no solo cuando tengamos la anomalía Realizar las, las actuaciones paliativas, sino también que nos pudiera permitir eh, prever en qué tramos o en qué puntos se pudieran detectar problemas. Bien, y aquí hemos apostado por un pequeño dispositivo, por pequeños dispositivos que que pudieran introducirse en los vehículos y que nos permitan, por un lado, detectar irregularidades del pavimento, incluyendo su evolución, además de otros eventos en tiempo real, mediante visión artificial, y por otro lado, inventariar y monitorizar información, que también mediante visión artificial, sobre señales de tráfico, hitos de aristas, líneas de carril y marcas viales, barreras de protección y señalización de zonas de obra. Las funcionalidades deberían estar separadas en módulos y la frecuencia de la actualización de la información pues también podría ser independiente para cada una de las funcionalidades detectadas. Y aquí también contaríamos con una aplicación web donde se mostrarían los resultados con mapas de ubicación de los elementos que permitiría el acceso a los vídeos para la visualización de las anomalías o de las evidencias y Contar también con una serie de paneles que nos permitan crear listas de trabajo, ubicación y localización de las señales e incidencias y el sistema de alertas que, del que hablábamos anteriormente. Y también se, se incluye una función para recoger la información a través de una API para conectarse con otras plataformas de, de gestión de tráfico. Aquí también buscamos que estos dispositivos y el sistema de datos y procesamiento que se generen, pues. Eh, sean compatibles con el software MS Manager, que es el, que, el sistema de inventario de carreteras que, que hay en la, en la actualidad y que se pueda conseguir una fácil interoperabilidad con este tipo de programas. Bien, eh, este reto, si bien lo tenemos también bastante clara la solución tecnológica que queremos adquirir o las funcionalidades y los objetivos que pretendemos, pues también estimamos que el, grado de innovación es demasiado, que el grado de innovación no es suficiente para poder presentarlo a la línea de fomento de innovación a la demanda. Estamos en un programa de compra pública innovadora y nos vamos a presentar a, a esa línea del Ministerio de Ciencia. Pues también hemos detectado que, que el grado de innovación no es suficiente y por ello lo que vamos a hacer en este reto es contratar un, un servicio de vigilancia tecnológica que nos ayude un poquito más a bajar el TRL y a identificar eh, tecnologías eh, innovadoras que puedan aumentar el grado de innovación. Y en función de los resultados del informe de vigilancia tecnológica, pues muy probablemente abriremos una segunda vuelta a la consulta preliminar al mercado. Y después tenemos el otro subreto, que es el de firmes innovadores, que aquí lo que... ...lo que vamos a hacer eh, es reabrirlo nuevamente... ...no tuvimos mucha respuesta a este, a este reto... ...y es un reto pues que, que nos interesa de, de manera importante... ...por eso que comenté al principio... ...y de lo que se trata, lo que buscamos con este reto... ...es obtener soluciones para reducir las emisiones... ...y aumentar la sostenibilidad en la producción... ...de mezclas bituminosas para pavimentos... ...y lo que buscamos es la implementación... ...de pavimentos ecosostenibles... ...creados a partir de materiales reciclados... ...y que puedan ser una tendencia... ...y ejercer un efecto tractor sobre el, sobre el sector. Las soluciones que podríamos eh, visibilizar aquí... ...pues reciclaje de asfalto... ...el almacenamiento correcto del mineral blanco... ...y el material reciclado... ...el uso de asfalto de baja temperatura... ...o temperatura reducida... ...electrificación de tanques de betún asfáltico y etcétera. Sobre todo lo que buscamos son soluciones que permitan el empleo de temperaturas de fabricación más bajas, reduciendo así los consumos y las emisiones, pero también mejorando las condiciones de trabajo de los operarios, tanto por las temperaturas de trabajo como por la menor inhalación de materiales volátiles. Y como os decía, aquí abriremos otra vez este, este reto también a, a la segunda fase de la consulta preliminar al mercado. Bien, el reto de la digitalización de la Administración Pública Provincial. Aquí agradecemos el alto número de propuestas recibidas y, y la implicación de las entidades que han participado en los mismos. Sin embargo, procedemos a despriorizar el reto. Es decir, este sí que no lo vamos a abrir a una segunda fase. Eh, el grado de innovación de las propuestas que recibimos, pues, pues no, es, eh, no ha sido suficiente. Y tampoco vemos eh, un poco la manera de, de cómo bajarle el TRL. Por lo tanto, en este reto no, no avanzaremos más en ninguno de los dos. Pero en este reto sí vamos a abrir como un tercer caso de uso, que es nuevo y que estamos trabajando en la actualidad en el desarrollo del mismo. Y que está muy relacionado también con... Con la, ...con la actualidad y es que vamos a proponer un asistente virtual inteligente de la Diputación de Pontevedra. Aquí lo que vamos a, a intentar eh, poner en marcha es que en la actualidad para, las, para los ciudadanos cuando se acercan por primera vez... ...a la página web institucional, decimos de la Diputación de Pontevedra pero puede ser de cualquier otra administración pública... pues nosotros seguimos una estructura jerárquica, una estructura de organización de la información que nos, que nos es familiar, pero claro, para la ciudadanía cuando se acerca por primera vez pues esa puede no comprender esa, esa estructura que, que hemos establecido. Por ello, eh, y, ahora, y claro, para eso, pues a través de un buscador y de unas palabras clave pueden acceder a una serie de información que no siempre es la información que están buscando. En este sentido, sí que existen eh, asistentes virtuales que en, en páginas de, de empresas privadas que también por un lado responden a preguntas y a respuestas que, que han aprendido pero que no siempre eh, dan solución a, a las necesidades del, de la ciudadanía cuando se acerca a las mismas. Por eso que nosotros lo que proponemos es que es proponemos o estamos buscando una solución que, que a través de inteligencia artificial reconozca el lenguaje natural para consultas no predefinidas y genere respuestas específicas para el usuario. ChatGPT, lo sabemos, eh, está en la actualidad, ha publicado recientemente una, una API, por lo que el grado de innovación es bastante alto, y nosotros no estamos buscando un chatbot, es decir, no estamos buscando solo un asistente virtual que entienda eh, el lenguaje natural, sino la generación dinámica de contenidos personalizados para el usuario. El chat solo sería una, eh, una interfaz de entrada. Lo que nos interesa sobre todo es la, es la salida, es decir, una página generada en el momento con la información que al usuario o al ciudadano está buscando en ese momento. Entonces, la clave sería en utilizar inter, inteligencia artificial no solo para reconocer el lenguaje natural, sino también para generar eh, estos contenidos. No se trata de desarrollar una API, que eso es lo que ya ha hecho ChatGPT, sino de integrar ChatGPT en un desarrollo propio para generar contenido relevante para los usuarios sobre nuestra, la información que contiene nuestra, nuestra página web. Este es un reto nuevo que, que abriremos en esta segunda fase de la consulta preliminar al mercado. Programas sociales y de empleo. Aquí teníamos dos subretos, uno más orientado a disponer de un sistema de información inteligente para el desarrollo de programas sociales y de empleo más focalizados y más adaptados a las, a las necesidades de la ciudadanía y del territorio. Y por otro lado, seguir avanzando en sistemas inteligentes de... Eh, teleasistencia. En lo que respecta al primero, que es el, el sistema inteligente de apoyo a la toma de decisión para la implementación de políticas sociales y empleo, aquí hemos recibido varias propuestas interesantes que nos permitan, eso por un lado, a través de la toma de datos de distintas fuentes, que nos permiten ayudar y, y detectar cuáles son los nuevos perfiles profesionales, cuáles las, las capacidades o, o la formación que se le pide a estos nuevos perfiles profesionales y poder así ofrecer una mejor oferta formativa. Actualmente eh, estamos analizando si este reto formará parte finalmente de la candidatura de Fomento de Innovación a la Demanda, es decir, ni lo descartamos ni tampoco vamos a abrir una segunda consulta a preliminar al mercado, entendemos que con la información que tenemos eh, sería suficiente, pero estamos valorando otras cuestiones como, como es el acceso a, a infinidad de fuentes de bases de datos para que este sistema inteligente sea realmente lo que, lo que estamos buscando. Y en cuanto al subreto 2 de teleasistencia, pues también aquí agradecemos el número y la calidad de las propuestas presentadas, pero una vez más el grado de innovación de las propuestas no es suficiente para presentar a, a la línea de fomento de la innovación del Ministerio de Ciencia, por lo cual no vamos a continuar más con este reto y se desprioriza. Y ya por último... Eh, bueno, es el reto 6 del Museo de Ponteverada del, del siglo XXI, perdón, va un poquito con retraso, y aquí buscábamos dos tipos de soluciones, por un lado una solución que nos permitiera un sistema de gestión integrada de colecciones y edificios del museo y por otro lado pues también incrementar y diversificar la audiencia del museo, o sea, eh, crear, renovar nuestra eh, propuesta expositiva más atractiva a través de las tecnologías digitales sobre todo para, para acceder a ese público más joven y, y, y ofrecerles una experiencia pues, más adaptados a, a, a su manera de, de operar y proceder y comunicarse en la actualidad. Y ahí estábamos buscando pues eso una renovación de nuestra propuesta expositiva. En lo que respecta al primer reto, que es ese, ese sistema integrado de, de las colecciones y los edificios del museo, pues lo que buscábamos es eso, una gestión integradora, e innovadora, tanto de colecciones como de edificios, que, facil, que facilitara el trabajo de conservadores, restauradores y responsables de mantenimiento y sistemas informáticos. Es decir, a día de hoy... Con Contamos con herramientas individuales para la gestión de las colecciones, para la gestión de, de temas de seguridad, para la gestión de, de, de, la, de la calidad ambiental de las salas y lo que pretendemos es un poco unir estas tres herramientas en una única herramienta y que nos permita esa gestión del museo más óptima a través eso de, de sistemas de información geográfica y de visibilización, que, nos favore, que facilite la toma de decisiones. Se trata, como ya os he explicado antes, de gestionar tanto los edificios como las colecciones, integrando la geolocalización, el registro, caracterización y conservación preventiva de las colecciones, la digitalización, en caso de aquellas obras que aún no estén digitalizadas y documentación tridimensional, gestión de riesgos y emergencias de las colecciones y edificios del museo, la monitorización de las condiciones ambientales y el control de parámetros de seguridad y determinación de aforos en tiempo real. La solución estará basada en la implantación de una red de sensores en el museo con el fin de controlar en las diferentes condiciones de las salas, creando un gemelo digital sobre el que catalogar y monitorizar el riesgo de cada obra. Esto permitirá emplear los datos de información de recogida para crear simulaciones y predecir cómo serían las actuaciones futuras sobre, sobre estas obras. Esta plataforma incluirá planificación y gestión de exposiciones y obras de arte, trazabilidad de las obras y recepción y conservación y protección de las instalaciones y se precisará de tecnología para la identificación de cada obra integrada en un modelo GIS. Bien, Este reto, al igual que los anteriores, es un reto que nos interesa de manera importante, pero el grado de innovación de las propuestas recibidas estimamos que es insuficiente para que sea financiable por la línea del, del FIT, de Fomento de Innovación a la Demanda. Por ello, al igual que con el reto 3.1, vamos a proceder a la contratación de un servicio de vigilancia tecnológica que nos permita identificar tecnologías innovadoras y potenciales proveedores para aumentar el grado de innovación de las propuestas recibidas. Y con el resultado de la vigilancia tecnológica, pues reabriremos, valoraremos, aquí será valorar, valoraremos y abriremos la consulta preliminar al mercado. Y después tenemos el reto 6.2, que era mejorar la, la experiencia del visitante a través de entornos virtuales. Y aquí lo que buscábamos era que a través de las capacidades de inteligencia artificial semántica con los procesamientos de lenguaje natural, pues que se pudiera por un lado personalizar la experiencia de búsqueda y recomendación. Aquí hemos encontrado soluciones en las propuestas que, que hemos recibido soluciones parciales al reto que buscábamos, a los objetivos que nos habíamos marcado con este reto. Y entonces, en el marco de, de este reto, pues pretendemos incluir eh, una capa semántica que trabajaría sobre los datos de catalogación de la, del reto anterior. Eh, implicaría el desarrollo que estábamos buscando también implicará la integración de grafos de conocimiento y una ontología, añadiendo información interpretable por las máquinas que resultara en una herramienta pues, muy potente tanto para la catalogación como la para la posterior búsqueda y relación de datos. Y también este grafo tendría un carácter unificado y extensible y también que emplearíamos pues, este tipo de, de tecnologías que, que figuran en la presentación. Parte de este reto nos ha quedado... Pues, el grado de innovación pudiera ser insuficiente y de todas formas tampoco se ha dado respuesta al reto tal y como lo planteábamos en su conjunto. Que es más la parte de mejorar esa experiencia del, del visitante, pues a través eso de la generación de entornos virtuales eh, que permitan la transmisión de los contenidos de una manera más atractiva y también el desarrollo de eso, de una propuesta dinámica que permita conocer la transformación de la ciudad histórica de Pontevedra y sus principales componentes, a través de un modelado 3D, dinámico y con textura hiperrealista. Así que aquí este reto, pues también probablemente procederemos a, a solicitar un correspondiente informe de vigilancia tecnológica y lo abriremos a la a la segunda fase de la consulta preliminar al mercado. Así, para resumir, porque hemos ido viendo cada uno de los retos, y para resumir, y que lo tengamos eh, y que lo tengamos todos un poco más claro. El reto uno, como ya os decía, que es el reto del, uy, el reto del ciclo del agua, lo que habíamos visto es que ahí vamos a ir a una, ya hemos presentado, el primer PERTE y vamos a ir a la segunda convocatoria. En el reto 2 de gestión de residuos y economía circular, aquí eh, vamos a solicitar financiación para el desarrollo de esa plataforma de seguimiento, vigilancia y control de la recogida y separación de los residuos y vamos a ir a una segunda fase para cerrar el, el círculo de la economía circular con, alguno de lo, con algún residuo. Estamos valorando cuál es el residuo y lo abriremos a la, a la segunda vuelta de la consulta preliminar al mercado. El reto 3.1 de, de esta plataforma para la gestión integral de las infraestructuras de la red viaria, continuamos con el reto, estamos pendientes del resultado de los informes de vigilancia tecnológica para decidir si vamos a una segunda vuelta o no, buscando eso, eh, tener un mayor grado de innovación. El reto de, de firmes innovadores ecosostenibles lo abriremos a esa segunda fase de la consulta preliminar al mercado. En el reto 4 de digitalización de la administración pública descartamos los retos que teníamos hasta el momento por el bajo grado de innovación y abriremos un nuevo reto que es un asistente virtual inteligente basado en, en ChatGPT. El reto 5 de programas sociales y empleo Estamos valorando ese sistema inteligente para la, que nos ayude a la toma de decisiones en materia de política de empleo y formación. Y el reto 5.2 de teleasistencia pues lo, lo despriorizamos a causa del bajo grado de innovación de las, de, las, de las soluciones presentadas. Y en cuanto a los dos retos del museo, el de gestión y colecciones de edificios, pues al igual que el reto 1, vamos a solicitar en el informe de vigilancia tecnológica y en función de los resultados del informe decidiremos si, si abrirlo o no a la segunda fase o estimamos que ya es suficiente con el grado de innovación que, que posee en la actualidad y después si sí abriremos a una segunda fase y, y el reto 6.2 de eh, mejorar la experiencia del usuario a través de entornos virtuales. Y este es un poco el resumen que os queríamos presentar hoy y, y en el punto en el que estamos. Eh, eso, eh, vamos a hacer estos informes de vigilancia tecnológica. En función de los resultados del mismo, abriremos la, la consulta preliminar al mercado con, bueno, con, estos, con este nuevo reto que os hemos anunciado, con los otros dos que vamos a sacar con los otros tres que vamos a abrir seguramente y estamos valorando pues, el 3-1 y el 6-1. Es decir, son retos con los que vamos a continuar, pero, pero valoraremos si los hagamos a una segunda vuelta para mejorar el grado de innovación o no. Esta es un poco la diapositiva más importante eh, y, y ahora nada le paso la palabra a Manuel para que nos explique el, el proceso. Avanza con este, ¿no? Va a su ritmo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Eh, supongo que se me oye bien, pues. Eh, nada, primero daros la gracia, por supuesto, de nuevo a, a todos los asistentes, entre la parte presencial y online, hemos estado mirando y, y estamos más de 100 personas, lo cual yo creo que demuestra, pues, el, el que sigue habiendo interés y eso es bueno por parte del mercado en el programa de poinova que como habéis visto, pues, va cogiendo forma, ¿no? Ya algunos retos se concretan, soluciones que ya están claras que se quieren comprar. Dificultades también que se encuentran en el camino, cosa bastante habitual en, en candidaturas de este estilo a proyectos de compra pública e innovación. Y como os ha venido diciendo a lo largo de la jornada, pues en, en general habéis visto que hay una intención de volver a solicitar propuestas en muchos de los retos, ¿no? Eh, además de que tenemos un nuevo reto, el del asistente virtual, que, que lo hemos numerado como el 4-3. ¿no? Eh, como ha ido comentando Susana, ha ido desbrozando, recordad que lo que queremos es pues, montar un proyecto ambicioso, eh, yo creo que eh, desde luego muy interesante para la Diputación, yo creo que muy interesante también para las empresas que luego puedan ganar esos contratos de desarrollo, pero que tiene que ser un, un proyecto que consigamos que sea financiable por la línea de compra pública e innovación del Ministerio de Ciencia nuestra experiencia y también por los contactos que tenemos con el Ministerio, ¿no? es que bueno, pues lo fundamental para poder ganar una candidatura va a ser ese famoso grado de innovación, con el que hemos sido tan pesados, pero a propósito, pues a lo largo de la, de la mañana, porque eh, bueno, hay bastante financiación y es posible que no sea tanto un problema de que no haya fondos para pagar todos los proyectos, sino de que haya suficientes proyectos elegibles. La realidad, cuando hemos analizado las 70 propuestas que han llegado a la consulta de mercados, que como habéis visto, pues muchas han sido interesantes para los técnicos de las áreas de la diputación. Los de vosotros ya incluso reconocíais cuando presentáis la propuesta que nos estabais planteando productos que tenéis en el mercado. Muchas veces la, la propia propuesta ya lo decía. No hacía falta que nosotros pues, eh, analizáramos, en otros casos sí, con técnicos que salen de la, de la materia, el hecho de que se nos están planteando cosas pues, en térreles altos, ¿no? o de mercado. Para que esto sea financiable tiene que ser algo para que os imaginéis que puede ser financiable una convocatoria de ayudas de I+.D., del CEDETI, de la Agencia Estatal de Investigación. De hecho, una de las cosas que va a hacer el Ministerio cuando le pasemos la candidatura es cruzar que eh, estos desarrollos no se hayan financiado ya por otra vía. Y, bueno, pues muchas de las propuestas que hemos recibido, haciendo una búsqueda relativamente sencilla, te las encuentras ya desarrolladas hace algunos años en convocatorias de I+.D., del propio CEDETI, Agencia Estatal, Propio Ministerio en proyectos de compra pública e innovación previas, etcétera. ¿no? De ahí la necesidad de eh, reforzar esa parte, y lo que vamos a hacer la mayoría de los retos, como habéis visto, ha explicado Susana, es pues, intentar facilitaroslo, haciendo nosotros un trabajo de vigilancia tecnológica previa y en la reapertura de retos cuando se produzca, ahora veremos cuando, que tengáis un poco más de guía. ¿no? Es decir, oye, estas tecnologías en concreto son las que consideramos que son innovadoras. Y nos gustarían propuestas que resuelvan las funcionalidades que planteamos en el reto, pero alrededor de estas, de estas tecnologías ¿no? y de la necesidad de la, de la reapertura. ¿no? ¿Cómo vamos a abrir la consulta al mercado? Pues para los que ya participáis en la primera ronda, os va a resultar, y queráis participar en la segunda, que ojalá que seáis todos, eh, Vais a ver que las normas son iguales. De hecho, no vamos a cambiar las bases, no vamos a cambiar probablemente la ficha. Y sí retocaremos un poquito la redacción de los retos, en aquellos que ya eran retos que ya existían, para introducir esas conclusiones que hemos obtenido con los distintos informes de vigilancia de tecnológica que vamos a pedir, para marcaros qué tecnologías o qué tipos de tecnologías nos podrían valer como, como tecnologías innovadoras. ¿no? En el nuevo reto pues encontraréis una redacción nueva. ¿no? Pero unas reglas de juego para prácticamente idénticas a las de la primera vez. ¿no? Para los que sois asistentes, o toda la parte online, que sabemos que hay bastantes asistentes en la parte online, que, que sois nuevos en el programa de Puynova, y eso también pues, eh, es una buena noticia para nosotros, pues os vamos a contar un poquito cómo organizamos el proceso de consulta de mercado, que es, por otro lado, igual que cómo se suelen organizar los procesos de consulta de mercado en, en otros proyectos de compra pública innovadora. ¿no? Lo que haremos será abrir un plazo para que se presenten, las, se presenten propuestas antes de eso publicaremos esa nueva redacción de los retos y la redacción del nuevo reto, el 43 Eso lo veréis luego en los plazos, esperamos hacerlo aproximadamente dentro de tres o cuatro semanas, aproximadamente, porque tenemos que tener los resultados de esos informes de vigilancia tecnológica que estamos contratando ahora y daremos un plazo para presentar las propuestas. Seguramente ese plazo será como unas cuatro semanas, más o menos lo mismo que hicimos la, la otra vez. Y ahí las analizaremos y si procede y si lo vemos necesario, pues con algunas de las propuestas que, que lleguen, Habrá una fase de entrevistas con los técnicos de la Diputación, como ha habido la primera ronda, que ahora no tengo la cifra que hace, pero precisamente han sido como unas 23 entrevistas, más o menos las que, las que hemos celebrado. ¿no? Igual que la otra vez, se pueden plantear propuestas que respondan a todo el reto o solo una parte. Algunos retos, como veis, ya solo sale una parte, como por ejemplo la parte de residuos, que la, lo que vamos a consultar ahora es la parte de ideas de residuos que se generen en el ámbito municipal y que podamos ver cómo reintroducir en el mercado a través de una propuesta basada en, en economía circular, ¿no? Ya solo se pregunta una parte, ¿no? En general, veréis, lo hemos puesto en la presentación, que lo que estamos estimando ahora es eh, plantear como un presupuesto máximo de cada reto unos 800.000 euros más ¿vale? Eh, cuando recibamos todas las propuestas, lo veréis también después, al final, pues, daremos unas conclusiones y quedará exactamente la configuración exacta de para qué retos vamos a pedir financiación. Vale, ahora habéis tenido un anticipo, ya veis por dónde van los tiros, algunas cosas que ya fijo que se van a comprar, algunas cosas que ya seguro que no se va a pedir financiación, alguna cosa como el reto 5.1 que tenemos en duda y otras que tenemos que mejorar el grado de innovación. ¿no? Y nuevamente os pedimos propuestas el TRL, ese grado de la tecnología se encuentra entre 4 y 7. Aquí es muy importante también, como conclusión de la primera ronda de la consulta, que se encuentre en TRL entre 4 y 7 a nivel mundial, no para nuestra empresa. Porque hemos visto muchas propuestas que autocalificaban que la tecnología estaba en un TRL 5, pero solamente lo que nos calificaba la empresa es que para ellos estaba en un TRL 5. Pero en el mercado no es así. Haciendo una búsqueda sencilla y con bueno, contrastes más o menos sencillos, como hemos hecho, hemos visto que no es así. Entonces, eso no nos vale. Porque el Ministerio no paga la innovación de una empresa para una innovación, que es una innovación a nivel mundial y que realmente represente un aumento en el, lo que se llama el estado del arte. ¿no? Y ahí, bueno. Os voy a insistir un poquito porque ya habéis visto que ha sido el, el punto débil de la primera ronda, como hemos tenido muy, muy, muchos puntos fuertes, estamos muy contentos, mucha participación y sobre todo lo más importante, ideas que han interesado a las áreas, ¿vale? ideas que son útiles y que resuelven los problemas de la Diputación, que eso era, si no teníamos eso, entonces sí que no, no había proyecto. ¿no? Eh, bueno, A ver si avanza la presentación, que tiene razón Susana, que esto tiene un tiempo de respuesta curioso. Eh, bueno, insistir en la idea de los TRLs. Damos cosas que eh, la tecnología no esté madura todavía, que haga falta desarrollarla, que haga falta testearla pues, por primera vez en un entorno real o que estemos combinando tecnologías que se han utilizado en otras aplicaciones, pero aquí no. Aquí en general la recomendación que os damos para la segunda ronda, para que os podáis participar, es que aparte de involucrar, si los tenéis los que seáis empresa, vuestros departamentos de I +D, eh, yo recomendaría incorporar las propuestas eh, la participación de, de departamentos de universidades, centros tecnológicos, para que igual los puedan ellos mismos decir dónde está el estado del arte y os van a aplicar paquetes de trabajo de, que realmente estén estos TRLs. ¿no? A veces no necesitamos que todo el conjunto de la propuesta represente un desarrollo tecnológico realmente eh, innovador en estos TRLs, pero si haya paquetes de trabajo en la propuesta, suficientemente potentes o sustanciales, que estén en esos TRLs para que nos lo financien. Esto, un poco lo que os estamos haciendo toda la mañana, es una ayuda a ayudarte. Si vosotros nos dais propuestas que cumplan esto, nosotros pues, con un poquito de suerte conseguiremos la financiación, habrá licitaciones y podéis ganar esos contratos. ¿no? Entonces, esto es pura colaboración público-privada. Necesitamos ahí un esfuerzo por vuestro lado y yo, en comparación con otros procesos, sí os recomendaría a aquellos que lo veáis lógico y que lo podéis hacer sin comparación quizás de... de algún centro de investigación, centro tecnológico las propuestas, puede ser una buena vía, ¿no? O que hagáis vuestras propias vigilancias también, ¿no? Más allá de la que, las que vamos a contratar nosotros. Como la primera parte del proceso, lo que vamos a hacer es una consulta de mercado que está regulada por la ley de contratos y regulada por la propia regulación que publicamos en su momento en el perfil del contratante de, de la Diputación de Pontevedra. Si os veis esa regulación, ya decíamos que podríamos abrir nuevas rondas y podríamos eh, matizar los retos o publicar avances de los retos, ¿no? o sea que estamos haciendo justo lo que ponía aquel clausulado que, que podía ocurrir ¿no? y luego recordaros un poco lo de siempre ¿no? la consulta no es vinculante en el sentido de que no nos obligamos a licitar todo aquello que, que estamos consultando, ya lo habéis visto hoy con este avance de conclusiones que pues en algún reto el resultado no sea satisfactorio pero en la amplia mayoría sí y sí que vamos a avanzar y algunos incluso ya se ha puesto cara y ojos con funcionalidades a Soluciones que seguro que vamos a comprar. ¿no? Lo habéis visto en el reto 2, reto 3.1, habla de cabeza, ¿eh? reto 6.1, reto 6.2. Cuando luego veáis esta presentación, que la vamos a publicar con calma, veis que algunas cosas ya se han concretado. ¿no? Pero seguimos con esta flexibilidad que nos da la consulta de no nos obligamos exactamente todos los retos a luego convertirlos en una licitación, porque el proceso está también para determinar eso. ¿no? Y como sabéis, el proceso no da ninguna ventaja a futuro, aunque sí la da. Aquí siempre ejerzo de gallego. En estas, en estas jornadas, y digo una cosa y su contraria al mismo tiempo, porque los gallegos sabemos que esas cosas son posibles, ¿no? Eh, porque depende. Entonces, eh, estas consultas no van a generar ninguna ventaja al que participen en ellas, en el sentido de cuando veáis las licitaciones que se deriven de este proceso de consultas, eh, no vais a ver un criterio de adjudicación que diga cinco puntos más al que haya participado la consulta mercado, entonces no van a generar ventaja y por supuesto si generan ventaja ya la está generando como habréis visto porque las soluciones que se van a comprar pues adecuan más a algunas propuestas que han llegado frente a otras y ahí pues aquellos que han mandado esas propuestas que ahora mismo están consiguiendo que la conversación digamos se centre alrededor de sus soluciones y no de otras porque bueno porque es su solución se ha entendido mejor no entonces ahí es donde realmente generan ventaja y, y tiene interés para participar en las en las consultas al mercado ¿no? y bueno además de esto bueno, avanzamos un poquito más, os volveréis a encontrar en la misma ficha, eh, solo que, insisto, la relación del reto estará enriquecida con el resultado de las vigilancias tecnológicas o habrá un nuevo reto, 4-3, y veréis que la ficha os va a volver a hacer preguntas que están muy enfocadas en obtener información para las futuras licitaciones. Esto ahora mismo ya lo tenemos en un montón de retos, lo que pasa es que tenemos que mejorarles un poco el grado de innovación, pero si a día de hoy... Eh, tuviésemos una financiación que no nos obligara a hacer compra pública de innovación, sino que nos permitiese comprar cosas de mercado y esa fue nuestra intención, la intención de la diputación también es ir más allá y ser vanguardista, pues con la información que tenemos podríamos hacer pliegos. ¿Por qué? Porque hicimos las preguntas adecuadas y tuvimos las respuestas adecuadas. ¿no? Pero volveréis a ver que las fichas van a preguntaros cosas como las fases de los proyectos, desde los precios, alcances, qué hacer con la protección intelectual, preguntas que... Eh, nos van a dar información luego para poder construir la propuesta de solicitud de fondos al Ministerio y, y los propios pliegos. ¿no? Como hemos hecho la primera vez, vamos a ser muy celosos de proteger la confidencialidad de vuestras propuestas. Habéis visto que hemos presentado hoy funcionalidades genéricas que, que sí si os da una idea en algunos casos de por dónde vamos a ir, pero no estamos desvelando ninguna cuestión crítica de la tecnología de ninguna de las propuestas que se, que se han recibido. ¿no? Y, también, como en todo proceso de consulta, de todas maneras, cuando salgan las licitaciones, se harán de tal forma que puedan competir varios. ¿Vale? Aunque nos basemos más en unas propuestas concretas, siempre se garantizará esa concurrencia después, que además, por lo que hemos visto, la, la va a haber. ¿no? Eh, reutilizaremos mucha documentación de la primera ronda de la consulta, es decir, cuando reabramos haremos un anuncio publicando las fechas, tendremos que ver si hacemos algún tipo de sesión como hoy o no. Ahí podemos estar limitados también porque ya estaremos la Diputación estará ya en un periodo en el que los actos por la cercanía de la campaña electoral están más limitados, entonces veremos un poco qué podemos hacer. Pero en cualquier caso, o sea, llegará a todos la información, publicaremos un anuncio con las fechas, las bases serán las mismas que en la primera ronda, porque ya preveían que ser pues, una segunda ronda, la ficha será exactamente igual, y seguramente el documento de los retos, como hemos dicho, lo tocaremos un poquito, Vale, que es lo que, lo que más os interesará. ¿no? Y aquellos que no habéis venido la primera vez, pues eh, podéis ver la documentación, toda esta documentación, para ver un poquito lo que, os va a, lo que os va a tocar. Igual que la primera vez se puedan presentar varias propuestas, de manera individual, de manera conjunta, soluciones una parte de un reto, soluciones que aplican varios retos a la vez, y eh, las propuestas se mandarán a través de Portal la plataforma, la solución tecnológica que utiliza la Diputación de Pontevedra en sus procesos de contratación, y habrá que mandar efectivamente pues, el, el, el anexo 3, eh, y el anexo 5 cumplimentados. Eh, fechas, que seguro que también nos interesa. Bueno, pues hoy 27 de marzo estamos avanzando a estas conclusiones, publicaremos esta presentación que yo os recomendaría leer, eh, la parte que le toca a cada uno con cada reto es relativamente rápida, toda la presentación ya veis que es larguita, porque son muchos retos, el programa más ambicioso, y ahora estamos en ese proceso de contratar y recibir los resultados de las vigilancias tecnológicas y de abrir el nuevo reto. Esto creemos que nos llevará tres o cuatro semanas. Aproximadamente es lo que calculamos, con lo cual esperamos eh, a finales del mes de abril reabrir la consulta y dar un plazo que llegue a finales de mayo. Eso nos permitiría luego entre finales de mayo, y junio, analizar las propuestas, nuevas entrevistas, solicitar ampliación de información, como ha pasado en la primera ronda. Y eh, pues probablemente en julio, ponemos ahí julio y agosto por cubrirnos, mejor será que sea julio, pues ya poder daros las conclusiones definitivas. No habrá tiempo en la tercera ronda porque la convocatoria, ahora ya hay mucha más precisión de la que había cuando empezamos el programa, el Ministerio de Ciencias ha retrasado, eh, nos estamos aprovechando también de ese retraso para, para mejorar el proyecto y la candidatura, pero ya ha hecho público que la convocatoria para pedir estos fondos habría en septiembre, por lo cual nosotros en septiembre estaremos pidiendo los fondos, todo, todo listo. ¿no? En julio, por tanto, como mucho agosto, pues eh, tendréis esas conclusiones ¿no? de de exactamente qué vamos a comprar ya, y esperemos ya, seguro, con todos los retos encajados, con un suficiente grado de, de innovación. ¿no? Y lo que os comentaba, pediremos la financiación en septiembre, porque antes no podemos, es cuando nos abrirá la ventanilla. También es cierto que el Ministerio tiene intención de resolver la convocatoria este año, incluso antes de las generales, que se prevén en diciembre. Con lo cual, eh, pues antes de que acabe el año, sabremos si han llegado los fondos, si el grado de innovación es suficiente, los fondos normales que lleguen, porque... Con bueno, la información que a día de hoy en principio se prevén menos proyectos que dinero eh, tiene el Ministerio, con lo cual todo proyecto con suficiente grado de innovación debería ganar. Esa es la información que se baraja, se baraja hoy. ¿no? Y a partir de ahí, eso nos llevaría, como hemos avanzado también mucho en este proceso de consultas y avanzaremos también en la segunda ronda, pues a finales de mismo de este año podríamos empezar a redactar pliegos y lo que tardemos en sacarlos. Pero vamos, en 2024 ya habría licitaciones y los proyectos se ejecutarían hasta finales del 27 que es un poco los plazos que, que ya sabemos ahora exactos que, que nos va a permitir la, la financiación. ¿no? Y por nuestro lado nada más unas últimas eh, recomendaciones, que es leeros bien las reglas de la convocatoria, los que no fuisteis la primera vez, a ver, los que eh, ya fuisteis la primera vez ya lo sabéis, eh, intentar identificar aspectos críticos, yo os diría claramente esforzaros en el tema de grado de innovación, que, que hemos reiterado mucho, y lo que ya sabéis, una vez que nos lleguen esas propuestas de esa segunda ronda, podremos eh, llamar a entrevistas, como se ha hecho en muchos casos en esta, en esta primera ronda. ¿no? Y tendremos ese informe de conclusiones, pues lo dicho, esperamos en, en julio. ¿no? Y llegado a este punto, pues ya estamos los tres un poco hoy en este evento a vuestra disposición. A los que estéis presencial, os acercaremos un micro. A los que estáis online, os deseleccionaremos el micro. Si levantáis la mano, la queréis poner por el, por el chat, la leerá una compañera nuestra que está gestionando el, eh, la conexión, y, y aparte de las preguntas que nos podéis hacer hoy, sigue abierto el canal a través de depo.innova.depo.es para que en algún momento podáis hacer preguntas y las iremos contestando, como lo como hicimos ya en la, en la primera ronda. Y bueno, eso estamos un poco los tres a... Uy, esto es antes. Eh, los tres a vuestra disposición. No sé si... Bueno, iba a decir... ¿estás el, ¿Está por ahí Elías? Es que no te veo eh, con la tele. No sé si le puedes abrir el micro a mi compañera ahora. Eh, pues tanto en la parte online lo he dicho, a través del chat o levantando la mano podéis hacer preguntas, si os damos paso y a los que estéis presencial también pues os acercamos el micro y, y estamos ahora a vuestra disposición para cualquier duda y todo lo que se ha comentado que ha sido bastante a lo largo de la mañana Siempre se agradece. Gracias Romper el hierro. Hola, gracias por, bueno, por, por la jornada de presentación. Está muy interesante. Eh, como los retos están, como hay varias, Los retos están divididos, al final no me quedó muy claro si. Bueno, el, el, a partir del, del reto 2 a 6, sí que es verdad que se, se baja a buscar a nivel de TRL, se van los fondos de, de innovación del Ministerio, etcétera. Eh, pero en el reto 1 entiendo que se pidieron los fondos ya a, a, en el PERTE. Y en el PERTE, digamos, que no existen tanto esos requisitos de disminuir el nivel de los TRLs, digamos que están por, pues, más bajados a terreno. Y entonces ya en ese es en el que se pretendía pues a lo mejor sacar licitaciones 2023-2025 ya, incluso para ejecutar en esas... Sí, sí efectivamente. Ya lo hemos presentado creemos estamos esperando a que, a que resuelvan lo presentamos en, en febrero y efectivamente ahí ya se buscaban soluciones de, de mercado y también hemos ido pues también a lo que nos ha parecido más interesante y más adaptado a, a, la, a las necesidades de los municipios más pequeños. Pero volvemos a repetir, va a haber un segundo PERTE y vamos a volver a, a presentarnos también. Vale, y ya que estamos, eh, en, en algunos de los retos se, se hicieron propuestas como, bueno, ya presupuestos establecidos, aproximados y, y todo eso, sí, lógicamente aproximados hasta que salgan las licitaciones no, no tal, pero me, me dio la impresión, a lo mejor, con cómo se exponían esos esos presupuestos ahí. No sé si hay un error, que a lo mejor se va a sacar una licitación por reto con, con ese número aproximado, por ejemplo. Dices en las que ya en el reto tres en adelante. Tres, dos, sí. En adelante. sí, a ver, las, los presupuestos que hemos puesto... Pues, ...de las propuestas que más han encajado, las estimaciones que han hecho y sí. Si se consigue la financiación, en principio las licitaciones tendrían que tener orden de magnitud. por eso lo estamos poniendo. Pero en principio será más o menos una por, por reto. Digo, oh. Ahora es pronto para decirlo, pero lo normal es que sí, una o varias. Ten en cuenta que si tenemos to todos los retos los vamos a reabrir, entonces también con las nuevas propuestas que nos llegue luego acabemos de configurar. O sea, los importes que estamos poniendo ahí es para las soluciones que tenemos hoy, eh, tal y como hemos resumido en las funcionalidades eh, que, que querríamos comprar, invertiríamos ese dinero. Pero estamos working progress. Está el, escenario, está el edificio medio construir, ¿no? Nos van a llegar nuevas propuestas en el 3.1, las propuestas en el 3.2, etcétera, etcétera, en el 2. Entonces luego acabaréis viendo todo el puzzle montado. Lo normal es que si en el 2, por poner un ejemplo fácil, que se va a entender a la primera, aparte de la plataforma que hemos comentado, encontramos propuestas que nos gustan para revalorizar, revalorizar un residuo el presupuesto que se destina al 2 va a subir. Va a ser el importe que hemos puesto aquí, más el que necesitemos para revalorizar el residuo. Que Hemos dicho, ahí es donde estamos diciendo que, en principio, para nuevas propuestas que nos puedan interesar en cada reto, nos planteamos como 800.000 euros masiva para cada reto. ¿Vale? Luego habrá que reconfigurar. Pero para lo que ya hemos puesto en estas presentaciones, esos son los importes que nos gastaríamos. Que hemos previsto gastar. Y, en principio, sí, lo lógico sería... Esto hay que decirlo cuando llegue el momento, pero yo veo aquí difícil agrupar. La verdad, eh, las cosas de los retos no hay que licitación, entonces creo que cada ya podestas estas eh, debería ser una licitación. Vamos, o sea, no, no creo que lo configuremos de... de hay, que, hay que verlo cuando llegue el momento, pero no creo que lo configuremos de otra manera. Y, y simplemente por, por terminar, en, en, la, en, la, bueno, en, la, en el nuevo proceso referido al, al chatbot, ¿no? Eh, no sé, me, me, me digo, no sé muy bien, a lo mejor, si ahí tenéis un orden de magnitud de lo, de lo que se espera o, o algo de ese estilo. no Entiendo que, porque por un lado, es como que en la transparencia se hace una referencia muy concreta a una tecnología muy concreta que tiene, bueno, pues, pues también, uno que tiene un coste, no, no, ya no, no me refiero al coste de desarrollo, sino me refiero al coste de acceso y, y todo eso que tiene, bueno, pues eso, son tecnologías que Microsoft invertido mil millones en, en este tipo de cosas. No sé si tenéis un orden de magnitud de lo que se espera conseguir, o el alcance, o a dónde se quiere llegar. Estamos en ello. Sí, es de la verdad es que es un reto nuevo y, y estamos también ahí, sí que os pediríamos vuestra colaboración porque lo estamos valorando. Evidentemente no... Eh, es nuevo, acaba de salir, es una idea que se nos ha ocurrido que puede ser muy interesante para la ciudadanía. Y poder ser la primera administración en España con este tipo de, de asistente virtual, pero la verdad es que si sí, desconocemos. Vale. vale, entiendo, la, la idea es que, bueno, recibir, que recibir propuestas que puedan pues, eh, ir en esa línea ¿no? de, de, de innovación y el uso de chatbots en, en, en páginas de la administración pública. Sí, y que, lo que bueno. tenemos es que tener cuidado con el grado de, de innovación aquí también, muy, sí. muy importante. Sí, bueno, el TRL ahí no creo que sea muy difícil de conseguir. Bueno, a, a, a lo mejor estás por debajo y no, bueno, estás en el 3 y no en el 4. Pero... A, ver, a, ver, a ver qué tal. A ver, vamos a estar estas semanas trabajando en el reto y le daremos la mayor forma posible para que sea más fácil. Que sea orientación de alcance y tal y de ambición del reto para preparar las propuestas. A lo mejor a dentro, de, de, dentro de ese reto, ¿no? Estaría, desde mi punto de vista, sería interesante eh, pues que se pudiera incluir... Eh, como una parte previa que sería pensar en la, en la, en la usabilidad de las páginas de, de las administraciones públicas, ¿no? Al final, este tipo de herramientas eh, no trabajan de la nada, cogen la información a partir de lo que hay. Entonces, pues digamos que creo que sería interesante que se pudiera incluir dentro de eso, todo, repensar un poco cómo están esas páginas de las administraciones, usabilidad, accesibilidad, etcétera, porque al final estos chatbots se nutren de eso pues simplemente tienes como un dos por uno, ¿vale? Tienes una tecnología innovadora que puedes vender como la primera administración pública que, que incorpora una cosa de estas, pero además tienes esa parte de mejorar eh, ese día a día de, de, de la ciudadanía con, con una reestructuración de, de las cosas. Pues muy no buena idea, ver. sí, sí, ¿la apuntamos. ¿Alguna duda más? Online no hay, entonces eh, no sé si aquí alguna duda más o... Hola, buenas. Patricia Leal de Indra. Eh, al respecto del chatbot que acaban de, de preguntar, ¿lo estáis pensando, habéis comentado en contenidos de portal? ¿Estáis pensando solo que son páginas web o también documentos? ¿Tipos de documentos que, que se pueden hacer desde una zona privada? ¿La documentación? Eh, lo estamos valorando, no habíamos llegado ahí. Nosotros lo que queremos es enlazar ya con el trámite final. Es decir, que si yo estoy buscando una subvención de deportes o cómo inscribir a, al niño en el, o a la niña en el campamento ya que nos lleve ahí o cómo se hace la, la gestión de los de los impuestos. Pero no, no lo tenemos aún, aún no lo hemos no, no hemos reflexionado mucho más allá de, de eso. Vale. Me refería porque a veces es interesante ¿no? también perdón, aclarar esa documentación que se muestra y ya si pensamos en la parte de la ciudadanía, eh, si ya me autentico, eh, pues igual que me traduzcas la resolución de paso, eh, tampoco está, está mal. ¿no? O sea, por eso decía que hasta dónde queréis llegarse es lo que es simplemente dirigirle a lo que está buscando o quiero buscar información eh, sobre ayudas para personas con discapacidad, por ejemplo, y que me las muestre. O, o si realmente queréis profundizar más en, en esos conceptos y, y en esa aclaración de trámites o de tributos, por ejemplo. Eh, ¿Qué es el, el tributo tal? Y dices, ¿qué es este tributo? Pues que ya ese chatbot te lo vaya simplificando, no solo mostrar lo que ya hay. Eso sí, lo de ofrecer información, sí. Lo del de procedimiento, ahí ya es más complicado, porque si la información del procedimiento no es justo como es el procedimiento... Pues ahí estaremos a lo mejor ofreciendo, eh, ofreciendo información contradictoria. Pero sí, explicar el, los conceptos, eso sí que sí que lo vemos y de todas formas lo, lo estudiaremos. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna más? Bueno, pues eh, por mi parte, eh, después de, de este análisis que hicimos de lo que tenemos y a lo que queremos llegar. Como siempre sabéis, este tipo de trabajos necesita un punto de partida que no siempre es a lo que podemos llegar y a lo que podemos optar. Por eso queremos abrir este segundo plazo. Pediros el último esfuerzo ¿no? de forma un poco egoísta por nuestra parte, porque lo que queremos es que esas propuestas que se vayan a presentar a la convocatoria sean propuestas perfectas, redondas, en las que haya un grado de innovación y se aporte esa, esa solución al problema que planteamos desde los servicios, a las necesidades y también a los ayuntamientos, ¿no? que en sí es un poco la función que tienen las diputaciones. Entonces, os pedimos ese último esfuerzo. Estamos a vuestra disposición. O sea, todas las dudas que os planteéis, todo lo que queráis eh, aclarar para que esa propuesta sea lo más eh, interesante posible para nosotros y para vosotros también. Eh, estamos cualquiera de nosotros, a vuestra disposición en los canales que dijo Manuel, en el correo, se, habrá, se abrirá un proceso de, de, de información, eh, probablemente volvamos a hacer también las reuniones con empresas para ver y para matizar cuáles son las propuestas que presentáis, pero os pido ese último esfuerzo. Creo que, es, que nos va a beneficiar a ambas partes a nosotros para poder presentar una buena candidatura seríamos si, la primera diputación de, la, de España que se presenta una compra pública innovadora y eso, pues bueno, es de, es de señalar, de valorar y de tener en cuenta. No es por una cuestión propia, sino porque, pues, como os decía antes, tenemos una labor con los ayuntamientos y sobre todo con los pequeños, ¿no? con los de menos de 50.000, de 20.000, al igual que hicimos con el parte con los de menos de 5.000. Entonces pediros ese es un último esfuerzo y ahora continuaremos con un café en el que podremos hablar, debatir y que nos planteéis esas dudas que seguro que las tenéis independientemente de que no las habéis hecho a voz en alto, porque da un poco así como que de reparo, ¿no? Coger el micro, pero bueno, estaremos un rato aquí todos y podremos hablar y ver qué es lo que nosotros os pedimos y qué es lo que vosotros nos podéis ofrecer y aclararos todas esas dudas. Muchísimas gracias por estar aquí en presencial, muchísimas gracias a la gente que está en telemático y seguimos trabajando en la compra pública innovadora de la provincia. Muchas gracias a todos.